Emergencia. ¿Dónde? A continuación os explicamos qué hacer en caso de emergencia en Vila Universitaria. Lo primero que escucharéis será la alarma general de evacuación de Vila 1 y o de Vila 2. ¿Qué haremos entonces? Cerramos rápidamente las puertas y ventanas del apartamento, bajamos el diferencial del cuadro eléctrico y, sobre todo, mantenemos la calma. Una vez hecho todo esto, nos dirigimos al punto de encuentro asignado y allí buscamos a las personas responsables de emergencias para comunicarles que el piso está evacuado. Permaneceremos en el punto de encuentro hasta que el jefe o jefa de emergencias indique por megafonía que la emergencia ha finalizado. Y por último, ya podemos volver a nuestro apartamento a seguir llorando por los exámenes.